en este vídeo te traemos novedades muy interesantes acerca de nuestros amigos de bit2me y también vamos a ver cómo funciona el marketplace de nfts de la compañía telefónica que recientemente ha sido inversora de bit2me han hecho una adquisición realmente bastante importante esto es muy potente tanto para bit2me como para telefónica y para todo el ecosistema de las criptos porque son noticias de adopción ya que incluso en este mercado bajista el cual están todos los precios prácticamente por el suelo no únicamente de criptos sino también también mercados tradicionales etcétera la economía no está pasando por su mejor momento que hayan noticias de este tipo la verdad es que significa muchísimo tanto para la adopción como para el desarrollo de toda la tecnología blockchain antes de empezar a comentar las noticias también tienen un sorteo en el cual van a regalar tanto una beca para el nuevo máster de web 3.0 que están lanzando la verdad es que tiene una pintaza brutal y también tienen 12 kits de merchandising de Bit2Me vas a poder llevar una camiseta como la que tenemos nosotros, una tacita de estas y seguramente algunas sorpresas extra. También tienen 150 accesos a Open Discussion y 150 POAP. Todo esto te lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo para que puedas profundizar y ver todas las bases del concurso, realmente es muy sencillito y te puede tocar alguno de estos premios que la verdad es que merecen bastante la pena. Y bien, si pasamos ya a ver la noticia de que Telefónica acepta pagos en Bitcoin y cripto, invierte en Bit2Me y lanza su propio mercado de NFT's. Esto es brutal, la verdad yo no sé si tú lo has visto por la televisión tradicional española Si lo has visto por favor déjamelo abajo en la caja de comentarios, me encantaría saberlo Esta noticia salió el pasado viernes 30 de septiembre Pero aunque sí que empezamos a escuchar algo de metaverso y alguna cosa por la tele Pero una noticia como esta realmente sí que por lo menos parece seria, ¿no? Porque Telefónica, todos en España conocemos a Telefónica A bit 2 no lo conoce tanta gente, pero a Telefónica todo Dios lo conoce por lo tanto esto se lo tomarían como algo serio y como algo que no es una gran estafa de las criptomonedas como estamos acostumbrados a ver por la maldita televisión por lo tanto creo que sería muy interesante realmente que saliera por estos tipos de medios de comunicación pero bueno este es otro tema vamos directamente a ver la noticia y nos dice que Telefónica va con todo la multinacional española de telecomunicaciones dio a conocer una serie de estrategias relacionadas con las criptomonedas los NFT y el metaverso Telefónica hizo anuncios importantes en su Metaverse DAI, adquirió una parte del exchange español de Bit2Me, añadió pagos con Bitcoin en su marketplace y lanzó un mercado de NFTs y sus primeras experiencias en metaverso. Ahora veremos el marketplace que han sacado de NFTs, que la verdad es que no tienen demasiada oferta de momento. Pero ya es muchísimo que Telefónica tenga su propio marketplace de NFTs, la verdad es que he flipado bastante. Me he conectado con Metamask, lo he estado investigando un poco por encima y mola mucho que esto esté pasando. Continuamos con la noticia y nos dice que la gigante de telecomunicaciones en España, Telefónica, está pisando con fuerza en los activos digitales, la Web3 y el Metaverso. Según su reportaje de la información, Telefónica hizo una inversión ancla en una ronda de financiación que se estima asciende a los 30 millones de euros. Los informes apuntan que la inversora supone que la firma de telecomunicaciones se ha convertido en un accionista de referencia de Bit2Me, lo que le otorga una participación significativa en el exchange. También nos indica que se espera que Bit2Me brinde más detalles sobre el convenio en los próximos días, estaremos al tanto para seguir informando sobre estas cosas porque realmente considero que es muy importante. Telefónica es una de las empresas más grandes que tenemos en España. Esto realmente es un noticiote brutal. Y aquí también nos dice que Telefónica añade criptopagos. Como parte de la asociación entre ambas, comenzará a implementar los criptopagos en su e-commerce de tecnología, tu.com. Esto lo he estado investigando también antes. Tenemos aquí un enlace del Twitter y podemos abrirlo directamente. ya podemos empezar a comprar todo tipo de artículos electrónicos. Estaba haciendo la prueba antes con este patinete con criptomonedas a través de Bit2Me Commerce un nuevo servicio que también han lanzado la verdad es que incluso siendo mercado bajista y todo lo que tú quieras tal y como está la economía y demás Bit2Me no para de dar pasos que cada uno de ellos son alianzas súper importantes súper estratégicas y van a demostrar dentro de muy pocos años estar en el top 1 dentro de España por supuesto y también dentro de Europa y veremos realmente dónde pueden llegar es brutal todo lo que están haciendo tan solo debemos ir a esta suite que es de Telefónica, la de tu.com desde la cual tenemos todo tipo de artículos de tecnología y tan solo tenemos que ver que en el banner principal ya tenemos aquí el logo de Bitcoin, el logo de Ethereum, del dólar digital, etcétera ya nos están diciendo aquí que tienen un método de pago revolucionario, cómo utilizar mis criptomonedas a través de Bit2Me Commerce, está todo de forma súper explicada y detallada, y aquí tenemos algunos de los productos que ya podrías adquirir de forma totalmente fácil, simplemente usando tus criptomonedas, vamos al patinete que es el que yo tenía interés antes, y aquí ya nos está indicando que los métodos de pago que tenemos, entre los típicos y convencionales como Visa, Mastercard, etcétera, tenemos aquí también a Bit2Me, nuestra pasarela de Bit Bit2Me E-Commerce. Con esto ya podemos directamente desde nuestra suite de Bit2Me comprar todos los productos que tengamos en esta tienda. Antes de pasar a ver la siguiente noticia, por supuesto, te animo a que si no tienes una cuenta en Bit2Me que la puedes crear con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo. Si no sabes cómo hacerlo, en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de Exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona Bit2Me. Te explicamos a grandes rasgos cómo funcionan sus principales herramientas financieras desde el Launchpad, EARN, etcétera, tenemos realmente muchas opciones. Y también te recuerdo que por crear la cuenta con el enlace, validarla y Realizar tu primera compra de 100 euros o más, te van a dar 5 euros totalmente gratis para que los puedas invertir en cualquier criptomoneda. Algo muy guay que tiene Bit2Me es que a partir de un euro vas a poder empezar a comprar criptomonedas. Muy interesante. Todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo. La siguiente noticia que te traemos es sobre el curso avanzado de Bitcoin, que es completamente gratis y ha salido hoy, día 11 de octubre de 2022. De forma totalmente gratis, únicamente registrándote en Bit2Me Academy, recuerda que tenemos dos suites, por un lado la de Bit2Me, desde la cual puedes comprar y vender criptos, y por el otro lado tenemos la de Bit2Me Academy. Te recomiendo que crees tus cuentas con el mismo correo electrónico para después tener más facilidades a la hora de recibir recompensas y demás. Recuerda que tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y con este curso vas a tener una serie de conocimientos bastante interesantes, ya que tendríamos que aprender a diferenciar entre Bitcoin y todo lo demás. Y aquí nos dice que al acabar el curso serás capaz de reconocer los fundamentos de la tecnología criptográfica de Bitcoin, Valorar la esencia de Bitcoin, su lenguaje, sus procesos y su funcionamiento, también saber cuáles son los sistemas que hacen posible añadir seguridad y funciones a esta blockchain y podrás distinguir las soluciones laterales y de segunda capa que permiten a Bitcoin mantenerse como la criptomoneda reina. Entiendo que aquí tendremos Lightning Network y otras capas que también se están desarrollando que son realmente súper interesantes. La verdad es que tengo muchas ganas de empezar a hacer vídeos sobre estas temáticas y me parece que es un muy buen momento para iniciar este curso tan solo debes registrarte en la suite clicamos en iniciar curso y aquí dentro tan solo te va a pedir tu nombre apellidos tu dirección de correo electrónico algo que ya tiene la propia suite Te das a continuar realizas el pedido como puedes ver te va a salir completamente gratis 0 euros y ya podrás empezar este curso y aquí nos muestra toda la información y temática acerca de este curso como ya hemos indicado es un curso nivel avanzado y empieza desde introducción también tenemos cómo se crea un bitcoin la función hash SHA 256, el algoritmo árbol de Merkel, Bitcoin Script, BIP, Bitcoin Core, cómo se crea una dirección de Bitcoin, Ucho, etcétera. Hay, hay realmente información bastante densa y bastante... Eh, avanzada ¿no? tal y como el curso nos indica si tú estás empezando no te preocupes no te quiero asustar dentro de la pestaña de cursos tienes desde el básico tienes el intermedio y luego también tienes este curso avanzado que realmente ya lo tenían pero lo acaban de actualizar con información más amena y más dinámica te animo a que le des un vistazo porque en esta pestaña de cursos tienes realmente muchas opciones súper interesantes y además 100% gratuitas y bien ahora ya sí pasemos a ver el marketplace de nfts de telefónica el marketplace oficial que la verdad es que de momento no tiene demasiada oferta pero ya es una realidad te puedes conectar a través de tu billetera de metamask o de wallet connect y directamente a través de la red de matic o la red de polygon puedes empezar a operar dentro de este marketplace y comprar alguna de las obras que tenemos por aquí entre ellas hemos visto a varios artistas y tenemos por ejemplo al Chojín, un rapero español, yo hace años lo escuchaba bastante, llevo tiempo sin escucharlo pero su música me flipaba mucho la verdad, es un tío muy intelectual, un tío que lee muchísimo y sus letras son pura poesía y que aportan muchísimo, siempre consideré sus discos como estar leyendo un libro, es brutal, si no lo conoces te recomiendo que le des una escuchada, de hecho yo también lo voy a hacer, Me voy a poner algún disco suyo porque hace mucho tiempo que no lo escucho. Aquí tenemos algunas de sus obras y como podemos observar prácticamente no tienen likes ni tienen eh, prácticamente nada de de interacción con usuarios, no parece que el marketplace o no le han dado demasiado bombo, que yo no he visto ningún vídeo prácticamente ni nada, o directamente no tiene usuarios no sé qué está pasando, pero bien tenemos más información por este apartado, algunos otros artistas, aquí tenemos por ejemplo una obra que parece benéfica para Ucrania aquí lo tenemos directamente, podríamos comprar alguno de estos NFTs, tenemos por aquí también eh, cuentos cortos este hombre es un periodista escritor y periodista y miembro de la Real Academia Española desde 2000 arturo pérez reverte podemos leer un poco más información de momento únicamente he visto cuatro artistas tienen muy poca interacción sus nfts y demás podemos darle like si queremos para estar empezando a interactuar y demás pero la verdad es que de momento está todo muy temprano no he visto mucha publicidad como ya he dicho y creo que este puede ser el motivo Dime abajo en los comentarios qué te parece este marketplace, qué opinas de que se esté metiendo telefónica al saco dentro de los NFTs, pronto estarán con su metaverso, etcétera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 Déjalo en los comentarios si vemos que realmente merece la pena, es un proyecto bastante interesante, estaremos realizando un review acerca de este proyecto. Deja tu comentario ya que leemos y respondemos todos y cada uno de ellos. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Chao, chao.